Hola qué tal maestros, el día de hoy vamos a ver cómo generar una cuenta en Badger Primero que vamos a hacer es abrir el navegador Y de preferencia tener ya abierta la cuenta de, de Google Institucional, vamos a la barra de navegación la barra de dirección vamos a poner lo siguiente Y el siguiente paso sería dar clic en, en el botón Sign Up Free un clic vamos a aceptar también las políticas del uso de cookies dentro de la página de Badger, es importante damos clic en este botón y seleccionamos eh, cuál sería la región en la que nos encontramos obviamente estamos en México, sin embargo vamos a seleccionar Estados Unidos por temas del servidor damos guardar y continuar y aquí me da la posibilidad de agregar o generar la cuenta a través de otras plataformas como pueden ser Facebook, Microsoft, Twitter, eh, yo recomendaría tener, hacerlo a través de Google, damos un clic y listo, No, en mi caso eh, pues ya tenía la abierta mi cuenta de, de Google este, y aquí es donde empezaríamos a generar los usuarios, empezaríamos a generar también las diferentes insignias, pero eso ya lo veríamos en otro video, saludos.